Hola mi gente, ¿cómo están? Yo soy el doctor David Campos y hoy les voy a mostrar un video de cómo se retira la terapia VAC para que ustedes vean cómo es el proceso y cómo se puede ver ya tejido de granulación en el pie de una persona diabética. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada y de compartir este video con todo el mundo. No olvides de seguirme en mi Instagram que te lo dejo aquí para que estemos más en contacto. Comencemos con el video. Entonces mi gente, yo aquí les voy a mostrar un video de cómo se hace el proceso para retirar la terapia BAC de un paciente. Aquí en este video vamos a ver un paciente que es diabético. Sabemos que un paciente diabético tarda el proceso de cicatrización. En, en, con esta terapia VAC ayuda muchísimo a que acelere el proceso de cicatrización en el paciente. Y agradecerle mucho al doctor José Orlando Jaldín, cirujano vascular. Él es el que me ha cedido estas imágenes de, de cómo está siendo el proceso de cicatrización de este paciente que tiene un pie diabético. Él, él es encargado de colocar también estas terapias que ayudan muchísimo a los pacientes y cualquier consulta que ustedes tengan pues entren en contacto con él. Él trabaja en la clínica Incor acá de Santa Cruz, Bolivia. Es un buen profesional, un médico que está ayudando muchísimo no solo a ese paciente sino también a mi papá que sufre de diabetes. Entonces vamos a ver este video. ¿Tiene color, tiene color el más es ya retiramos bien como es el back inspiración continua ahorita le pusimos a 200 máximo voy a comprar esto como aspirar todo el tiempo no se está ya ahora retiramos los puntos para ver el hecho de la olida ¿qué está está haciendo? Yeah, okay. Exactly. Ya, vamos a lavar. Ah, no, no, no, no, no, no, Fuera, sí. Está mira. Bonito, ¿no? Todo granulado, mira. Solo falta un poquito de acá y listo. Ya, le vamos a hacer puntos, ¿ya? Ya. Ahorita lo vamos a sacar. Mira este colgazo. Bien perfundido, ¿no? Excelente. Levanta el capitonados. ¿Le saco la luz? Ya. Ahí no, mejor. Ya. Yo creo que gasita nomás, y... nomás Y bueno, mi gente, de verdad espero que les haya gustado mucho este video. Es un poco más informativo mostrarles las imágenes porque yo sé que a veces muchas personas quieren ver cómo es ese proceso y espero que de verdad les guste mucho. Cualquier duda o consulta que ustedes tengan pueden dirigirse a mí a través de aquí, de mensaje o contactarme por Instagram. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.